El SMS por otro lado se compone de capas de polipropileno y microfibras, lo que permite que se combinen los beneficios de estos dos materiales, como una mayor suavidad, disponibles también en diferentes colores y distintos niveles de calidad. También contamos con sábanas no ajustables de Spoon lace, un material no tejido con una gran capacidad de absorción y muy resistente hipoalergénico y suave. Podrá encontrarlas de diferentes medidas y en color blanco.